interesante entrevista una intervención importante acá con el licenciado Peña eh, con él hemos interactuado muchas veces en este programa porque como él es especialista en el área laboral siempre que tenemos una consulta laboral para fines de orientarlos a ustedes con él es que nosotros eh, consultamos así es que gracias por venir eh, y por aceptar nuestra invitación con, con el licenciado Peña vamos a hablar acerca de su condición. de Tú eres el presidente, ¿verdad? El secretario. El secretario incluso. de la Comisión Electoral que mañana está organizando o va a organizar las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenos días. Gracias, amado. Buenos días a todos los televidentes y al elenco de este programa. Precisamente eh, agradecemos la oportunidad. Nosotros, aunque hemos venido en otra calidad varias veces sí. a este programa, en esta ocasión es como parte de la comisión electoral que organiza el proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Profesores, que es mañana, el día 13 del mes de octubre. Cada tres años, la ADP, eh, desarrolla un proceso eleccionario para escoger a sus bufet directivos, el nacional, Comité Ejecutivo Nacional y conjuntamente también el Tribunal Disciplinario y el Consejo Nacional de, de Comisarios, que son instancias de control y, y, de, y administrativa, que son escogidas por el voto popular de todos los maestros y maestras del país, y en el orden local, en 155 seccionales que tiene en todo el país la Asociación Dominicana de Profesores, pues también se escoge el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP eh, integrado por 11 miembros y de manera conjunta se escoge a nivel local que también funciona en cada seccional el Tribunal Disciplinario, disciplinario que es eh, está integrado por cinco miembros. Ya hay todo todo el montaje, todos los ap aprestos de estas elecciones. Tenemos unos tres meses en el proceso organizativo. Eh, habrán visto y habrán pasado por aquí algunos de los candidatos de las que encabezan las diferentes planchas. Tenemos seis planchas participando en, en San Francisco de Macorís, que es eh, una seccional de la más importante del país, con una población electoral, sí. una población electoral de alrededor de 3.000 maestros. Son seis planchas participantes. Bueno, nosotros hemos visto tres, sí, no, más. Eh. <ríe> eh, sí, ¿no? Sí. ¿Hemos visto te, tres? De todos modos, así sí. como ocurre en las ¿Sí? elecciones generales, hay unos que resaltan más o unos que son los más competidores y son los que más, eh, pues, hacen eh, pues, medios y, y propaganda y son lo, lo, los más notorios. Pero sí, hay una plancha eh, que es... Eh, de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez, que la encabeza Ramón Antonio García Tavares, Tony García. Hay otra plancha que es... ¿Cómo se llama, Tony? Tony García. Ramón Antonio García Tavares. Es el nombre de él. Uno tiene la Tú le dices de que Ramón Antonio García y te dice no, yo no sé quién es ese. Sí, Tony García. Lo que sucede es que uno tiene la oportunidad de verse con el nombre de pila correcto de cada quien en estos asuntos ya de la parte electoral. La Eugenio María de Hostos, es, lleva a Jimmy Paredes, la, la, el espacio magisterial Narciso González lleva a Robert Frías, sí. la Juan Pablo Duarte que lleva a María Victoria de Jesús sí. encabezando la plancha, la Emilio Prudón que lleva a Maritza Villar y la plancha Fuerza Magisterial que lleva a Rafi Acosta. Esas son las seis planchas. Dentro de ellas hay unas ya que son aliadas, que presentaron alianza a nivel local y a nivel nacional también. Pero en la votación van a tener una votación particular. Entonces, los miembros de la comisión electoral somos cinco. El presidente es el profesor Radamés Duarte Peña, que es director del, del Liceo de la Bajada ilustre maestro, sí. y está también como miembro de la Comisión Electoral Juan Paredes Pacheco, está Ramón Rodríguez, Berger, y también está Lucy Paulino, la maestra Lucy Paulino. En ese equipo somos los que tenemos la responsabilidad de, organizativa de este proceso electoral. Mañana las elecciones inician a partir de las 8 de la mañana bien hasta las 4 de la tarde Jorge además de la además de las planchas ustedes van también a elegir un tribunal disciplinario local sí correcto está contemplado en los estatutos cada los plancha lo, lo propone o, plancha o, o son aparte lo propone de manera conjunta ah ok, perfecto pero eh, sabes que en el en las elecciones del ADP hay eh, un conteo proporcional para establecer los cargos de proporcionalidad entonces eh, muchas veces una plancha toma una cantidad de cargos y de acuerdo a la cantidad de votos que saquen, pues varias planchas pueden eh, obtener cargo y, y conformarse el Comité Ejecutivo Municipal o Nacional ah, eh, por la integración colegiada de varias de las planchas participantes acorde a, a, a la cantidad de votos que hayan sacado. y Yo quiero eh, especificar que Mañana van a funcionar dos recintos de votación. Hay uno que es en el Liceo Ercilia Pepín. Ahí van a votar los maestros y maestras que corresponden al Distrito Educativo 0705. Y hay otro recinto de votación que va a funcionar en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Y ahí van a votar los maestros y maestras que corresponden al Distrito Educativo 0706. En cada uno de estos dos recintos electorales van a funcionar tres mesas de votación y esas mesas de votación están distribuidas por centros de votación. O sea, cada mesa de votación va a tener una cantidad de centros de votación porque los maestros están organizados a nivel de centros de votación, de votación no educativos, perdón, de centros educativos de tal manera que la información específica de a cuál mesa corresponde cada maestro de acuerdo al centro educativo en el que trabaja, ya la estamos organizando, la vamos a publicar por todas las redes, por todos los medios, a, se la vamos a dar a los candidatos, a las planchas, y mañana en el local habrá un cartelón, habrá una información clara para que cada quien vaya donde le corresponde. Eh, vamos a, también a tomar en cuenta la... Eh, las medidas preventivas, vamos a tener des, eh, gel desinfectante, se requiere de manera obligatoria que cada eh, concurrente a las elecciones, eh, tanto los que van a trabajar como los que van a ir a votar, pues tengan su mascarilla, se va a procurar el distanciamiento y, eh, social y el distanciamiento, ¿verdad?, de, de, entre una y otra de las personas, en las filas principalmente. Y también vamos a procurar de que no se nos aglomere la, la gente. O sea, tratando de cumplir con las medidas preventivas, con esto del COVID, pero también de cumplir con el trabajo y la responsabilidad que tiene la Comisión Electoral de el éxito de estas elecciones, cuyo éxito es la, la transparencia, la diafanidad, que se escojan de manera correcta y con la, la mayor participación posible a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Municipal, del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores Jorge, vemos que está todo montado y muy bien, de acuerdo a sus palabras muy bien organizado ahora una pregunta con relación a lo que tiene que ver con eh, la regulación de las elecciones, hemos visto eh, y creo que como nunca no sé si anteriormente se había dado así la, la vinculación del gobierno directamente en lo que son las elecciones y los partidos políticos es evidente. Eh, nosotros tenemos la, la información de que hay corrientes que han estado eh, ofreciendo incluso cargos en, en educación, corri corrientes que han estado eh, incluso ofreciendo contratos de trabajo a, a personas, eh, con el compromiso de que lleven a sus familiares maestros a votar. Incluso vimos algo que fue público, eh, lo de un, pro, un proyecto de vivienda para maestros y que naturalmente se hizo con la presencia de uno de los candidatos de parte del gobierno. Eh, ¿No hay una regulación para esto, para evitar que se, que se utilicen los recursos del Estado en, en beneficio de, de la campaña de la ADP? Bueno, a la Comisión Electoral no ha llegado esas, vamos a decir, denuncias. Si, si existieran esas situaciones. Eh, pero sí te digo que lo que nosotros tenemos como comisión electoral eh, regulado es que en el escenario de las votaciones del día de mañana no se va a aceptar a ningún a ninguna persona extraña a su condición de docente con derecho a votar. Y, y en ese caso están los políticos, no solo lo, lo, lo de gobierno, lo de, eh, también están los de, lo de oposición, los de izquierda, los de derecha, todos, sí. porque en esto incluso de la ADP, los, los que son políticos de izquierda tienen una vida muy activa, y, y los que no tengan derecho a estar ahí no van a estar ahí, porque eh, pretendemos que no se nos contamine con, con nada de, de eso que tú has dicho, el proceso electoral. Ahora, hay cuestiones que pueden ocurrir a lo externo de, del control de, de la comisión electoral que eh, no se descarta que ocurran, pero nosotros no podemos regularlo, no podemos controlarlo. Si llega a nosotros, valoramos la, la competencia que pudiéramos tener. Sí, hay que decir que en todos los procesos electorales de cualquier naturaleza, eh, siempre va a haber influencia de de quienes estén o no estén en el poder, o de quienes tengan eh, algún tipo de influencia o algún tipo de, de, de, de forma de cómo llegarle a los que pudieran... ¿Pero hablar. qué sanción ¿Cómo? habría ¿En entonces? La... Porque eh, se está hablando francamente del uso de los recursos del Estado. No A nivel, a nivel de los eh, estatutos y de nosotros no tenemos una regulación para ese, eh, ese asunto. Yo pienso que si eso se da es muy mínimo. Porque a nivel de los maestros o en los gremios profesionales, por ejemplo, que de los ingenieros, de ¿Qué los ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de muy, muy mínimo, pero no se puede descartar de que una se una cosa a ¿Y? mí me, me preocupa en la forma que un gremio del orden público privado no, no, no se aleje de las tendencias políticas lamentablemente en este país ustedes garantizan como como órgano electoral de un gremio que no estamos hablando de partido pareciera que estamos hablando de una de un tema partidario en estos momentos cómo evitar que se dé a lo público este debate por ir a ganar una, una un gremio cuando no es partidario, sino del orden gremial y profesional que representan a los profesores, ustedes no tienen forma Miren, de cómo evitar que se vea menos partidario. A la comisión electoral no le consta que estén ocurriendo estas situaciones ah, bueno. desde el punto de vista institucional. Cada plancha, las que están compitiendo, tienen delegados ante la comisión electoral y no ha sido tema de que algunos de ellos haya llevado la denuncia claro. sobre estas situaciones. Por tanto, eh, no es prudente que nosotros nos refiramos a, a esos temas eh, como comisión electoral cuando no es de conocimiento formal para nosotros. De manera general, como un ciudadano, te puedo decir que pudieran ocurrir situaciones como, sí. eh, como he emitido, pero eh, debo tener el cuidado como, como, como comisión electoral sí. de que nosotros no hemos sido apoderados ni tenemos conocimiento de estas situaciones y por tanto no podemos referirnos a ellos porque uno es un tribunal, uno es un juez y en, en estos casos hay que tener esa delicadeza. Pero eh, lo que sí eh, nosotros garantizamos es que desde la responsabilidad que se nos ha otorgado de desarrollar este proceso electoral en el día de mañana, todo está montado, todo marcha eh, como debe ser. Cada maestro debe sentir la motivación de ir a apoyar al gremio, a la ADP, independientemente de la preferencia que tenga de una u otra plancha. Ir a dar un voto mañana por la plancha de, de su preferencia es, es un acto de, de un deber del maestro, pero también un compromiso con su gremio. Porque la fortaleza que ha exhibido de manera histórica la ADP y las conquistas y reivindicaciones que ha logrado en favor del magisterio ha sido en función de, de, del apoyo que ha recibido siempre del de Magisterio, de los maestros y maestras y de la identificación de los maestros y maestras con la gestión independientemente de quién esté dirigiendo la ADP pero siempre hay un norte en favor del Magisterio y hay que ir a votar mañana porque esa es la, la, la fiesta de la democracia de la ADP pero también la oportunidad que tiene el más sencillo de los maestros de ser parte de la toma de decisiones en el gremio así es, bueno, ahí solamente una, una preocupación que tengo al, al final de la entrevista Jorge, y es el hecho de que es un poquito pudiera convertirse en una situación de confusión, el hecho de que todavía no se sepa eh, el asunto de que los centros educativos a qué mesa pertenecen eh, y esa información eh, ...quizá debió difundirse con más tiempo. Ok, no, mira, lo que los maestros deben tener eh, bien claro es que le corresponde votar... ...o en el Liceo Ercilia Pepín o en el Politécnico Vicente Aquilino Santos. Okay. Y eso todo el mundo está bien claro porque los maestros pertenecen a un distrito educativo... Los del distrito 0705 van al Liceo Cecilia Pepín. Okay. Los del distrito 0706 van al, al Politécnico Vicente Aquilino Santos. Perfecto. Una vez allí van a verificar una, dos, tres meses. ¿En cuál de estas tres que me corresponde? Ah, en esta. Es una Allá. cuestión de 30 segundos. Ya, O sea, entiendo. es algo sencillo. Ya, bien, que no bien, es tan bien complicado bien montado, como yo. Bien montado, pensé. así. Es. Bueno, gracias Jorge Peña, el abogado yus laboralista de, de mañana. <risa> Gracias. Gracias por estar con nosotros y aclararnos toda esta información en calidad de miembro, secretario realmente, de la Comisión Electoral que mañana montará las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Te auguro éxito y que Gracias. tengan un proceso electoral bastante fluido y que prontamente se sepa quién ganó. Eh, para nosotros sí. invitarlo y, y, y entrevistarlo. Mañana, mañana una mismo, la noche, Exacto. Ah, mismo. La noche. Bueno, vamos.